seguidores de Aldía.com.es, estamos en estos momentos con eh, nuestro estimado amigo Walter Aguayo Ramírez él es eh, promotor cultural y nos viene a dar a conocer a todos nosotros los internautas los quevedeños amantes de la lectura porque el día de mañana sábado 23 de abril se celebra un día muy simbólico, muy importante, que es el Día Internacional del Libro. ¿no? Estimado Walter, coméntenos un poco, eh, hay algunas actividades que usted también está promoviendo acerca de este importante evento. Sí, un saludo muy cordial atento a toda la ciudadanía quevedeña, a todos los seguidores de Aldia.com, son miles y miles los seguidores que día a día se suman también pues, a, a seguir a, esta, a este medio de prensa. Eh, se celebra, sí... Erika, el Día Mundial del Libro en todas las ciudades del mundo, principalmente en Europa, Estados Unidos, Australia, se celebra de una, de una manera muy sui generis. Se regala un libro y se regala una flor. Aquí en Ecuador queremos implantar también, implementar esta, esta celebración que viene de paso, les cuento, que viene como una cuestión de la conmemoración de la muerte de tres grandes luminarias de, de, de, de escritores a nivel mundial. Es William Shakespeare, ¿no? Eh, ha escrito Macbeth, telo Enrique IV, La Firecilla Domada, Roma y Julieta. También pues, él falleció, y escuchen esto, el, un 23 de abril de 1616. Ese mismo día y ese mismo año, 23 de abril de 1616, falleció también eh, Miguel de Cervantes Saavedra, el escritor, todo el mundo lo conoce, como el Manco de Lepanto, y escribió El Quijote, Don Quijote de la Mancha. Y acá en nuestra América Latina, en esa misma fecha y, y, y año, eh, 23 de abril de 1616, falleció Garcilaso de la Vega, el Inca le llaman, ¿no? Porque nació en Perú y es el primer escritor que aparece en la historia mundial de la literatura, el primer escritor sudamericano, latinoamericano, y es peruano, ¿sí? Garcilaso de la Vega, el Inca. Entonces, por esa razón, la UNESCO determinó que cada, en 1995 lo determinó que cada. 23 de abril se celebre el Día Mundial del Libro. Y por esa razón lo vamos a hacer aquí en Quevedo por primera vez también. Yo me comprometí con esta eh, eh, realizar esta marcha, me da mucho gusto poder hacerlo y por el Día Mundial del Libro aquí en Quevedo. Eh... Bueno, muy pocos conocen el origen, ¿no? Qué bueno que usted lo haya traído, bueno, a la memoria y que conozcan los internautas por qué motivo pues se está celebrando el día de mañana, el Día del ir. Bueno, coméntenos las actividades, ¿no?, que se van a desarrollar el día de mañana. Listo, bra. Eh, Hemos citado a toda la población, a toda la ciudadanía veneña y también su zona de influencia, que vengan, que salgan mañana, sábado, 9 de la mañana, lo, nos interesa que estén allí presentes en el Parque de la Madre. De ahí inicia una marcha, una caminata, eh, una, algo feliz, algo lleno de alegría porque vamos a aportar con banners, los banners eh, donde van a estar a full color, todo, a todo color, las portadas de los mejores libros, por ejemplo, El Principito, los libros de, de Julio Verde, Cinco Semanas en Globo, El Submarino también, pues 20.000 de viajes submarinos, van a ir en, en banners. O sea, que la gente que asista puede, puede irlos llevando también, eh, eh, caminando con los banners, ¿no?, a full color. Eh, sale desde el Parque de la Madre la caminata, Bajamos por la Avenida 7 de Octubre hasta la décima cuarta. De ahí viramos a la calle Bolívar, por la Plaza Cívica, y ascendemos por la calle Bolívar hasta el Shopping Center, la calle Séptima y Bolívar. Ahí termina la marcha, pero subimos todos los marchantes, todos los que nos acompañan en la caminata, eh, arriba del de Shopping Center, en el segundo piso que está la sala de eventos. Allí... Eh, eh, nos han prestado la sala pues el, quienes hacen el departamento de cultura municipal con Ardulfo Varela, gran amigo y le, a quien le agradezco muchísimo esta condescendencia de que nos presten, nos facilitan eh, la sala de eventos para una ceremonia también que va a haber allí con un lanzamiento de un libro de poemas de parte de Lincoln Mesa de Andrade de babahoyo que viene acá a hacer esta, esta labor y también y a marchar con nosotros va a haber un, una presentación de teatro y van a haber personas pues, que van a hablar sobre el Día del Libro, gente conocedora del de arte y de la cultura. Y ahí culminamos, sí. Yo quedo muy agradecido con ustedes, este medio de prensa, para que también pues, ayuden a proponer esta idea de que asistan a todos los quevedeños. ¿sí? Quevede. Bueno, la primera vez ¿no? que se va a realizar un evento de, por el Día del Libro en el cantón. Sí, realmente otros años ha pasado desapercibido. Vemos que se celebra el Día del Libro, lo dice el calendario, lo dicen los medios de prensa, pero no se ve alguna actividad. De hecho, pues es la primera vez que lo hacemos y queremos hacerlo bien. Por eso invitamos muy cordialmente que salgan como en una caminata, ¿no? Con la familia, que vayan con los amigos y nos acompañen a, a esta marcha que también tiene un otro significado. Hacer notar, porque esto lo van a ver, eh, yo me voy a encargar de postear también los, los videos a los medios de prensa a nivel nacional. Que, Coavisa, que vean que Quevedo también no solamente es una ciudad que tiene delincuencia, que hay sicariatos, que se cometen atrocidades, sino que también aquí hay cultura. Hay gente muy buena. El 99.9% de los quevedeños somos buenas personas, somos gente de cultura, nos gusta el arte, nos gusta el deporte, nos gusta la lectura. Entonces eso queremos hacer dotar con esta con esta marcha. Vamos todos a marchar, vamos todos a marchar por el Día del Libro para demostrar que Quevedo también ama a la cultura. Bueno, actualmente como vemos mucha tecnología y todo eso, pues hemos visto que los jóvenes, los adolescentes están un poquito alejados de la lectura, ¿no? Sería un, un momento muy importante para que se conozca ¿no? lo importante de, de leer, lo importante de estar apasionados de un libro y no solo puedes andar en redes sociales, ¿no? Entonces ahí está la invitación nuestro estimado amigo Walter, quien hace la invitación a todos eh, nuestros amigos este, internautas quevedeños que van a ver, pues que están viendo esta transmisión en vivo, a la marcha que se va a realizar el día de mañana, sábado 23 de abril a las 9 de la mañana, que inicia pues en el Parque de la, Marca, ¿no? es la Madre. un sí, más, más que todo eso es lo que se quiere, sí, un, un último mensaje que la juventud comprenda la importancia crucial que tiene la lectura para poder ser diferente, para incrementar nuestro acervo cultural, eh, también eh, tener mayor elocuencia en el hablar, poder hablar con palabras nuevas, tener mucha fluidez para poder comunicarse con los demás y así poder comunicar bien sus ideas, pensamientos, proyectos, ilusiones, emociones, eh, poderlas sacar de, de nosotros ¿no? y decirlas con muchas más palabras. Ese es el aprendizaje que se logra con la lectura. Y yo aprovecho para decirles también, pues a toda la juventud, que lean, por favor, que eso es importante en la vida de las personas. No se lleva mucho tiempo. Basta con unos 20 minutos diarios. A todo el mundo se le, les digo, a través de mis charlas, de mis conferencias, que con 20 minutos diarios basta, porque la mayoría de la gente dice, no tengo tiempo para leer. Esa es la, la mayor excusa y también la peor, la peor excusa, es decir, que no se tiene tiempo. 20 minutos diarios de lectura, nos arrojan 10 páginas leídas, eso está comprobado, cualquier persona lo puede hacer no es una lectura ni lenta ni rápida, y en 30 días, sí, 10 páginas diarias, en 30 días ha leído 300 páginas, se ha leído un libro o dos libros, si son como los que estamos viendo aquí al frente, eh, la mayoría de los libros tienen 150, 200 páginas, se puede leer dos libros mensuales. Cuando en el Ecuador actualmente, eh, según la UNESCO también, eh, Ecuador está leyendo apenas menos de un libro al año, de promedio por habitante, al año. Es un promedio bajísimo que nos hace ser observados internacionalmente como un país con una gravísima deficiencia a nivel cultural. Eso está medido, la gente nos está viendo. Cuando Chile, Argentina, Uruguay, Cuba, que siempre los pongo de ejemplo, porque están en los primeros lugares en lectura, leen sobre los 10 libros anuales, 10 libros, so, nos dan 10 a 1. Y allá también hay redes sociales, allá también hay videojuegos, sino que la gente pues tiene eh, se le ha inculcado esa capacidad de, en la mente de que eh, tiene que respetar pues, esa ese bagaje que le viene de ancestro. no. Allá hay escritores famosos, premio Nobel de Literatura en Perú, en Chile, en Argentina, en Colombia tenemos a Gabriel García Márquez. Entonces ellos han dejado eh, ese legado de que el libro es importante y que hay que leer. Eso, eso es lo que quería comunicar. Es, bueno. bueno, está la invitación entonces el día de mañana, amigos, sábado 23 de abril, donde se va a conmemorar el Día Internacional del Libro. No, Todos los quevedeños están invitados a la marcha y sobre todo pues incentivar a la lectura a los niños, a los, jo a los adolescentes, jóvenes y adultos. no Muchas gracias, estimado Walter.